Yo vi que esa cosa se movía. Acá están los gatos, Tigris -E y Tom. Y. No, ni los y Vilo. mira nada, esa, esa cosa que está ahí se movía. Como si fuera una mariposa, algo sí. Y ellos la tocaban. Y. y nada, bueno, acá está Nilo que me está mirando con cara de sueño. Ahí está. Que, está haciendo? la cosa es que no sé qué es esa, esa cosa extraña hola, Nilo gris bueno, la verdad que los gatos, yo vi cuando los gatos las estaban tocando y cuando tocaban siempre a eh, Así como si fuera una mariposa, se movía las alas así y cuando la dejaban toca de tocar a veces se movía pero por, por poco tiempo Bueno, eso, fue, eso es el viento La cosa es que se movía, no, no sé qué es No sé qué bicho es eso A ver, mira, mira Es idea también se mueve el What the fuck? No sé qué es eso, una gonna make it no. ¿Es un juguete extraño? No creo. ¿Es un insecto? ¿Qué es eso? ¿No es una planta de vuestra. Ay, mierda. No quiero que se me acerque. Mierda. Bueno, ahí se me fue de hilo por allá. Deja lo que es. Esta tigris que... Creció bastante, la verdad. Bueno, ahí se va. No, es que. No sé qué es eso. Bueno, pongan en los comentarios qué es eso, aunque nadie ve mi canal pero En fin, nos vemos. Bye bye.